Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, soy Ultimate. Todo tiempo que no aparecí. ya Creo que pasó casi un mes que no subí nada. Ok gente, estamos acá en un nuevo video de reacción para este canal. Creo que estén viendo este video, no sé, a ver si YouTube me promociona el canal, porque creo que ya me está dejando de lado. Bueno, eh, ok, estamos aquí hoy para hacer un nuevo video de reacción. Vamos a reaccionar al canal de Scarly eh, Fandom, ¿no? El, el, el YouTube español que hace, el canal fandú de cosas de inglés, ¿no? Pero no adapta a su versión. Pues bueno, ya sabemos, ya reaccionamos todo eso, por qué explico otra vez. porque okay, esto es medio abandonado <ríe> de hacer video. Bueno, eh, vamos a reaccionar este vídeo que subió ayer. Lo quería ver, bueno, pero preferí reaccionarlo ahora. Así que vamos okay. a reaccionar este problema <ríe> con las chicas de anime, o sea, del canal de de la animación de Flash Shield o algo así. y Ya había reaccionado a este tipo de animación de la parodia de Vegeta vs Mickey Mouse, no sé. De ese video, ¿no? Así que sean de, lo mismo, de la misma animación. Así que vamos a ver este video y a ver qué onda. Y bueno, dejaré el video original de Scarry abajo en la descripción y a ver qué se es está vemos hoy. Así que vamos a ver. Flash gets... okay. Querido Jesús del anime, la vida ¿Eh? me ha tratado muy bien últimamente... Jesús del anime, qué mierda. Querido Jesús del anime, la vida <tose> me ha tratado muy bien últimamente. ¿Sabes que pedí esas figuras de anime en las que las chicas salen con poses un poco sugerentes pero puritanas? Un poco. Y bueno, Bobby ¿Sí? consiguió una para Navidad y ni siquiera era rara. Solo creo que es un poco injusto que me concedieras mi deseo y luego me dieras esa figura tan normal. Sé sí que dije que nunca más volvería a desear nada, pero técnicamente este es un error tuyo, así que ¿qué tal si hacen las cosas bien? Sí, el típico. Me... <risa> el típico otaku gordofulte, ¿eh? Técnicamente este es un error tuyo, así que qué tal si hacen las cosas bien. ¿Me escuchas, hijo ¿Eh? de diosito? Quiero literalmente rodearme de chicas de anime. Amén. ¿Estás rezando Jesús, ¿Qué? de tal a Jesús que, que quiere tener muchas chicas de anime Ahora. Toma! <risa> ah, okay. ¿Estás bien? Te has dado un golpe muy fuerte en la cabeza. Sí. ¿Eh? Oh Dios mío. Soy ah. un protagonista de anime. ¿A y se cae? Ah, quedó atrapado y se cae, sí, el típico de que cuando se mueve, quedó atrapado en otro mundo, no sé qué mierda. Ese del, del, del la, de la serie esa de rubios que te canceló, de que se queda atrapado en un mundo de videojuegos, no sé qué mierda. Algo así. Ah, sé que ahora caerías varias veces sobre mi cara y entonces me sangraría la nariz mucho y me sentiría muy avergonzado yeah. por ello. Así que se podría decir que tú ahora eres mi waifu, ¿no? Ven, encontremos a tu hermana. ¿Eh? ¿Mi hermana? Ah, claro, eso pasa en los animes. No, ok. <risa> no está siendo un poco muy misatino. <risa> okay. ¿Sabes, waifu? Realmente eres una entre un millón Tú, espera, aún debes conocer a la princesa Yaka? Espera, ¿hay más como tú? Nos encontraremos con varias compañeras en el viaje Pero no es el momento para pensar en ello ¿Qué haces? Tengo que terminar de construir la montaña, waifu, ¿de acuerdo, cariño? Literalmente <risa> <risa> <risa> ¿No quieres encontrar a tu hermana? Seguro que ella está... Por aquí, escuchándonos, cariño Además, no te sientan bien he Tú siempre serás la primera, ¿vale? ¿Por qué crees que te incluyen Todas mis cargas de montaña, waifu? Nadie... Ah, literalmente Cualquier chica lo envolvió en una bola aquí. Tiene que reemplazarte ¿eh? Oh, Dios Pero qué hermosa eres Eres la chica más preciosa Que jamás he visto Soy un chico <risa> Un traba No quiero tu perro. A la mierda Oh no, no, Dios mío, no, Dioso No, Dioso Literalmente cayendo abajo cayendo pica Carajo ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien? Mi waifu, ¿dónde estás? Oh Dios, ¿cuál era su nombre? Oh, Nichan. Oh, br.. ¿Furricita? No me acuerdo. ¿Eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay no! Zombies. No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Ok, yeah. a <risa> ver <risa> ¿Jesús del anime? <risa> ¿Jesús? ¡Jesúsita de mi vida! ¡Quiero volver, por favor! ¡Sóo cantán yuwa yukumai! ¡Anime kyristo wa ippu ippu shugi ni ¡Hontouni kanojo o tolimodositai no nara! ¡Kanojo o kimi no best girl ni shide! ¡Hoca no waifu o sutenakia narumai! ¿Qué? Eso no mola. Papá, te bula, ¿no? <risa> <risa> ¿Eh? ¡Oh, faltó? Dios mío! Creía que te había perdido. Intenté llamarte, pero olvidé cuál era tu hermoso y angelical nombre. ¿Mona? Sí. <risa> bueno, bueno, escucha, cariño Me obsesioné tanto con la cantidad de waifus Que en realidad tenía que darme cuenta Que lo importante es la cantidad ¿Tú La eres calidad mi, <risa> chica, mi única chica chica. Me endureces el pájaro El <risa> del anime dice que <risa> Qué romántico <risa> Me el pájaro ¡Mua! Me endureces el pájaro el Jesús del anime dice Ay, que tenemos bueno, que dejar ¿verdad? la montaña waifu, así que emprendamos esa aventura. ¿Quieres decir solo tú y yo? Vale, esto es una locura. Podría reducirlo sí. tal vez a tres waifus. Me da igual lo que diga Jesús del anime. Tengo necesidades. Vale. Final ¿Sí? <risa> <risa> feliz, creo. Murió como vivió, como un ñoño. ¡Ah, <risa> <risa> oh, buenísimo, da. <mira. risa> Realmente se hizo mierda ¡Ah, <risa> oh, qué está bueno. ¡Ah, oh, me encantó el <risa> Uh, este video típico cliché de los de los anime o manga y se cae, ¿no? Creo que el único Isekai que me gustó fue el de Yancha de, de, de Dragon Ball ese, del que se mueve ese. Que reencarnó un personaje completamente inútil. <risa> se todo bueno. Chey! Sí. Esta. había visto esta mona bueno, china de algún lado. ¿Será de un videojuego? No tengo ni idea. Ahora lo voy a buscar Y ok, guay, Uf, a ver si lo encuentro es Porque me suena, me suena haber visto a algún lado. Uh, no, no idea a ver si bueno, no, ojalá así de pedo, no, porque me suena haber visto a algún lado. Ok, no sé. Ah, Katachubi. Ah, esta, es esta. Si sí, es esta, ni idea como se llama, pero así sí que no sé si era de League of Legends o algo así, no tengo ni idea. A ver si es el que vimos en el video, claramente. Ok, acá se ve el y bueno, crea buena y. What the fuck? MONA! Ma ya no estamos yendo a la mierda, bueno, mejor lo dejamos acá. Ya, que se lo ve bastante. <risa> Bien, adelante, apagan las cámaras. <risa> Buenos días, mona. ¡Imbécil! Ok, vamos a hacer otra cosa.